¿Encontraste algún rastro de Hitomi? Ninguna. No pude encontrar nada. Con que asesinar al jefe de la policía y a los yakuza resultó en vano. ¿Y la administración? ¿Aún siguen trabajando en el rescate? Por supuesto. Heike, tú jamás habías sido descuidado en esto. ¿A qué te refieres? Tú sabes que los Cockbreakers, si nos reunimos en un solo lugar, se reduciría la seguridad del ministro. No fui yo quien te llamó. Eso también me pregunto yo. Y además, tú fuiste quien metió a Yuki en este asunto. ¿Acaso sospechas de mí? Eres mucho más lista de lo que pude imaginar. ¡Illusion! ¡Gosardo! ¡Vaya! Fue más rápido de lo que imaginé. ¿Qué dices? Aquí es donde el plan de Hitomi da comienzo. ¿Otra explosión? ¡Maravilloso! ¡Me impresiona tu poder de las sombras! ¡Eres la única Codebreaker que tiene un guardián oscuro que protege todo tipo de ataque! ¡Keike! ¿Qué, qué? ¿Qué significa esto? Como ya te dije, aquí es donde el plan de Hitomi dará inicio. Y bueno, princesa, me temo que tendré que eliminarte de este escenario. ¿Cómo? ¿Cómo verás? Tus habilidades defensivas de primera categoría te hacen indefensa ante mis ataques. <risa>